Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno, queridos y queridas, por supuesto, estamos en una replay que estuvimos jugando acá con la señorita Alza Machumi, con Kachuma Chan, y el señor Nando Capo del clan Nando Army, y el señor Kuche del clan Guerrillas. Como siempre que jugamos en pelotón, cada uno hace la suya, básicamente, somos un pelotón cuando jugamos cada tanto, eh, que, que es bastante independiente, podríamos decirlo, nada, tratamos de cubrir todos los flancos, Cuche, te hago así, ponele, eh, y bueno, nada, eh, yo me vine con mi ISU 152, Kuche y, y HM se fueron para allá y yo decidí venirme para estos lados. A ver si podía llegar a cubrir eh, todo lo que es línea 9 y 0. Bien, yo les recomiendo que vengan aquí. Que tiren un par de árboles. y Que después bajen y que no se coman los blind shots que pueden llegar a hacerles. Eh, básicamente, yo le estaba diciendo acá a Cuche que me iba a venir para este lado. Y fue básicamente lo que hice. Acá tenemos un Ferdinand. Un, un T69, un Ferdi. Que realmente no sé bien qué es lo que quiere hacer. Qué es lo que intenta. Lo único que sé es que de lateral pasa y se come unos. 809, brother Si ves en la partida que tenés Un cazatanque de este estilo que pega Tanto, pero tanto, tanto No te cruces así, y además vos Además siendo un Ferdinand, sabiendo La potencia de fuego que tienen los caza, Porque te lo puedo llegar a entender, te lo puedo llegar a creer Si más o menos no conoces el juego, si sabes, <coughs> Pero estás espoteado Y seguís cruzando de lateral como que Medio que estás jugando un poquito con tu vida Pero bueno, eso más allá de cualquier Cosa, bueno, es así no podemos cambiar las actitudes de la gente cachumachan que estaba luchando de aquel lado ella estaba diciendo porque ella es una persona muy agresiva agresiva en el buen sentido de, en el juego digamos no no desde están haciendo unos blind shots ahí como loco eh, yo quiero asegurar el tiro sé que tiene el cadáver del Leo encima y le quiero apuntar a la cupa, el chasis en realidad ahí va ahora sí Ahora que me mostrás, te despegas un poquito del chasis del Leo. Yo te disparo. Fíjense que no me detectan. Con lo cual, eso me da a entender de que las tripulaciones que tienen estos muchachos es bastante, bastante escasa. Bastante, bastante pobre, ¿no? Podríamos decirlo así. Porque si no me detectás a esta distancia... Fíjate que el T-69 debe estar a unos nada. No sé cuánto. 147 metros el T-29 y no me detecta cuando disparé. Bueno, el T-57 seguramente nos va a detectar. No, es que... La grabé el otro día, no me acuerdo si sí, ahí está, por supuesto, claro que sí, lo tenemos muy cerca Además es un ligero El Ferdinand se enoja con nosotros y nos pega unos 509 eh... Fíjense que ya llevamos 2201 de daño eh, es, es el poder de, de este cañón, digamos, ¿no? En el sentido de que pegas una hostia que da miedo Sinceramente, así lo, lo volatilizamos Así se dice, ¿no? Volatilizar al 1357 Básicamente lo hicimos pelota y fíjense que Kuche y... y Kazuma siguen de aquel lado aguantando aquel flanco. Estamos perdiendo por el momento. Vamos tres por abajo. Está bastante complicada la partida. Esta va a ser una partida larga. Quiero que la vean básicamente porque... Sí, hicimos una buena partida, es verdad. Pero más allá de eso, tratamos de jugarla con cabeza y jugarla en equipo sobre todo. Algo que... Que me pareció raro viniendo de Kuche porque... Él jugar en equipo... What the fuck? What is this? Nah, mentira, mentira, Kuche, sabe que te quiero... Eh, Kuche eres un grosso... <coughs> eh, siempre nos, nos chicaneamos, nos jodemos... Um, pero bueno... Es así... Bueno, acá decido... Yo interpreto que el T69 y el otro que anda por ahí... Me van a venir a buscar seguramente el T69 está ahí, claro que sí... ¿Por qué, ¿Por qué te asomas y te quedas espoteado y sigues ahí sabiendo que tenés un... ¿Para pegar un tiro? ¿De cuánto me pegó? Ni siquiera me traqueó encima Bueno, y yo le pegué 588, ahora sí que me animo un poquito más porque sabiendo que antes tenía el T69 que sé que es un autocargador, que si lo juega bien me puede hacer pelota, porque me puede traquear, reparar y yo de vuelta y me puede permetraquear y ponérseme atrás y que bueno, ya sabes toda la movida que significa eso Llevamos 2.189 de daño <coughs> Esto se llama aguantando un flanco solo... Eh, only... Con una ISO 152K... Lo cual no está nada que nada más... Nada que nada mal Fíjense el Scorpion de Tier 7... Tenemos una ventaja y una gran desventaja... Hay... Una... Dos... Tres Artis... Bien... Con lo cual... Fíjense la cantidad de vida que tenemos... Y encima tenemos tres Artis... Eh, es complicado... La verdad que es muy muy complicado... Siempre voy a decir lo mismo... El Scorpion... Está junto con el Guard... Pensá que tenemos... Dos acá... Y encima... Dos que eh, pega... El Scorpion no pega tanto... Pero el Guard... Es que lo tengo que comer sí o sí... Ahí me le lanzo al Yolo... Lo troleo, digamos... O sea, lo troleo yo con un A650 Guard... No debería haber hecho eso el Guard... Mmm, mis mayores respetos para el señor Bors... Pero no debió de hacer eso... El Scorpion huye... Fíjense que, que huye básicamente porque... Es lo que le conviene hacer... Yo estoy de acuerdo con esa huida... Yo si fuera él, también huiría. Me parece muy muy bien. Ahí la arti fíjense que me está castigando. Eh, y este tanque con la movilidad que tiene, fíjense que es imposible. Trato de no mover el cadáver del Super Hellcat, fíjense. Son detalles muy tontos, pero la Arty está atenta a todo. Entonces, si vos movés los cadáveres de los tanques, se da cuenta que estás ahí. O si tiras un árbol, se da cuenta que estás ahí. Es que se dan cuenta de todo, chicos. Los, los buenos artilleros se dan cuenta de todo. Acá Kuche me dijo, che, yeah, eh, Nando, te voy a ayudar. Yo dije, wow, No lo puedo creer. Eh, y, eh, y a lo que me pareció bien, pero le dije, ojo, para, para, para, boludo, que está el Ferdi, allá está el Scorpion. Nos pueden detectar. Me, vos, eh, bueno, él iba a avanzar, iba a detectar y yo iba a disparar porque, digamos, es mucho más potente mi cañón que el de él. Y ahí detectan que el Ferdi está de aquel lado. Pero lamentablemente no le tenemos tiro porque está... Atrás de la cuesta esa que hay como unas Lomitas, entonces digo, bueno, bueno, para, para Cucha, aguanta quedamos los dos juntos Y en el peor de los casos, de última, si me, la, me como El tiro yo, salís vos Traten de cuando juegan en pelotón, realmente Esto fuera de joda, ¿no? Porque hasta ahora venían hinchando Las bolas con el tema de cucha, cuando juegan en pelotón te... Traten de hacer esto, chicos de, de, de unirse para jugar mejor Bien, entonces, por ejemplo, bueno eh, deja que avanzo yo Bueno, si no, vos tenés más vida, o no bueno, comete el tiro vos Total, un tiro de un Scorpion A mí o a él en este momento no nos cambia tanto la vida Fíjate que tiene 7, 7, 8 de vida Yo 691, estamos más o menos iguales Ponele, entonces no nos cambia Tanto, tanto la vida, ¿bien? Pero eh, Un tiro de un Ferdi A mí ya me deja tiritando Y a él también, porque un Ferdi Tranquilamente con ese cañón te puede sacar Unos 600 de daño Tranquilamente entonces, porque pega 4.90, recordá, que tiene el cañón de, del mouse, 4.90 con AP. Y entonces, acá estaba la gran cuestión. Estarán acá atrás, el Scorpion puede ser que esté ahí, y estábamos dudando entre avanzar o no avanzar. Es una decisión jodida porque que realmente queríamos ganar la partida. Queríamos eh, plantar cara a los enemigos y hacer las cosas bien, ¿viste? Bueno, entonces... Ahí con Cuche decimos, bueno, vamos a avanzar. Allá estaba por el otro lado diciendo, bueno, avanzo, avanzo, avanzo, avanzo. Y le decíamos, pará, pará, pará, pará. Espera un poquito, Kazuma, aguanta un poquito. Eh, no te lances al suelo que estás sola, bien. Esto es otra cuestión que van a ver acá en el video. Uno solo puede serle muy, muy útil al equipo. Por eso le digo, no hagan lo del spotter de morir al, al segundo cero, bien. No mueran. Sin hacer nada, aunque sea peguen un tirito antes de irse. No se vayan a ahogar si tu equipo está muerto casi, ponele. Pegá un tiro más, después te sube un poquito las estadísticas. Es decir, te fuiste, en vez de irte con cero de daño, pegas un tiro. Yo con este pego un tiro me voy con 700. No es lo mismo, no es lo mismo. Traten de hacer, aunque sea un poquito, siempre suma. Y después, porque siempre que vas sumando esfuerzo, vas mejorando un poquito. Vas mejorando, aunque sea de 0,001, vas mejorando un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Va a llegar un momento que vas a hacer buenas partidas. Y que va a ser cada vez más habitual hacer buenas partidas. Yo entiendo, yo también a veces me frustro. Y muchas veces nos frustramos todos. Porque decís, bueno, hago una buena y una mala. Dos malas, una buena. Cinco malas, una buena. Bueno, la cuestión es ir mejorando de a poquito, tranquilo. Tampoco hay que tomárselo tan a pecho. Bueno, acá Kuche me dice, voy a ir por el medio, por el camino del medio. Porque eh, seguramente por ahí voy a poder espotear. Kazuma avanza un poquito con el renegade por aquel lado. Eh, y fíjense cómo después... La diferencia que puede hacer un pelotón con respecto a otro Que vamos a terminar No quiero spoilear Pero vamos a terminar haciendo un buen trabajo en equipo Bien Más allá de que se pierda o se gane la partida Bueno Ahí está Kuche con el Ferdi Y está marcando en el mapa de la GW Tiger Como que iba a disparar La cruzada estaba recargando Yo lo que estoy haciendo es retrocediendo Para acomodar mis nalgas y poder disparar Ahí se aparece la Su-122-44 eh, hermoso TD de tier 7 premium. Eso se merece un dab. Porque la presión que tiene esta SU-152, la verdad es que es bastante, bastante mala. Deja mucho que desear. Y eh, <coughs> deja mucho que desear. Y la verdad, que en ese sentido es bastante, bastante mala para snipear. Pero fíjense que el RNG no nos ha troleado. ¿Por qué me escapé? Por las dudas que las Artis hagan fuego acá, o por las dudas que me hayan espoteado. Porque la Lorraine sí decide... A ver, si las tres Artis deciden focusearme, estoy en el horno. Bueno, Kazuma está por aquel lado, eh, spoteándolos al 110. Lo que le dijimos a Kazuma es, tratás de aguantar, si podés, en la medida de lo posible, para darle luz a las Artis. Acá lo que estábamos diciendo es, las Artis tienen que jugar, ¿bien? Las artillerías tienen que hacer su partida acá, porque nosotros... Eh, le estamos dando luz Ahí está el 110 Le digo, para pará, dame un segundo Le voy a tirar y se me desespotea Y me vuelve a aparecer la mala suerte que tuve Ahí le tira la arte y le saca 37 Y yo le digo Le digo a Kazuma El mate me está haciendo tener eh, Eruptos No, no, es que pará Nando, para. no Bueno, es que me la jugué ahí porque Pensé que podía llegar a pegarlo Pero me pasa dos veces lo mismo a lo que yo le digo, para, para. Kazuma me decía, bueno, te lo espoteo, te lo espoteo, te lo spoteo. Le digo, para, para, para, para. Pará un segundo, para. Para que recargo. Dame un segundo. Sí, sí, sí. Estoy apuntando ahí. Pero dame un segundo. Que, que recargo. Y ahora sí le digo. Bancame. Ahora recargo este tiro y ya espoteamelo. Que, que lo, lo hago pollo. Si puedo, ¿no? Por supuesto, obviamente. Capaz que me trolea el cañón. Y eh, bueno, es así. Y nos vamos sin pegar un tiro y yo. Llevamos 3.987 de daño hecho por nosotros y 438 de asistido. Hasta ahora tenemos un combinado de 4.300 más o menos, 4.400. Y le decía, ojo Kazuma con el tema de las artes porque son tres artillerías. Es un montón. Ahí está. Ahí me los potea. Beleza, beleza manito, beleza. Entonces trato de quedarme inmóvil como las serpientes quedo quieto como los felinos que esperan a que su presa se les acerque y entonces destruimos al 110 eh, la S51 destruyó el Scorpion. buenísimo me parece muy muy bien y ahí se pinta el IS consejo en lo personal siempre les digo muy bien ahí ese tiro de Kachuma Chan muy bien excelente Felicitaciones ahí la Arti La Crusader se lo lleva al IS. Esto fue trabajo, realmente fue team work Fue trabajo en equipo chicos La verdad que estuvo muy muy bien eh, Tenemos 5 kills 4200, 4300 vamos a rondear Más 400 son 4700 De daño combinado Por eso les digo Si quieren mejorar Jueguen con gente que juega bien Kuche juega muy bien, Kazuma juega muy bien Es gente que está, que está Bien preparada para jugar al WOT 3 2 1 Cantalo Cantalo Cantalo y nos llevamos la arte por supuesto, 6 kills, 4600, tenemos un combinado de 5100 más o menos. Queda 1 minuto 58, la S51. Yo Y aparece la Lorraine también. Le pasa entre el cañón y el chasis y sí, yo no lo puedo creer, brother. Qué mala suerte y digo, bueno, bueno. Eh, las Artis que laburen, que laburen porque queda un minuto 40 y hay que encontrar al Ferdinand que no sabemos dónde está. ¿Dónde puede ser que esté el Ferdinand? Bueno, yendo a buscar a las Artis, ¿no? Por supuesto, es lo que haría cualquier hijo de vecino. Y le digo, Kazuma, ¿vos podés con, lo, con, los, con las Artis? Porque fíjate que Kazuma está muy, muy, muy tocada. O sea, está a 67 de vida. Que es muy poquito, chicos. Es muy poquito. Bueno, entonces. Eh, ¿Qué hacemos directamente? Nos vamos con nuestra Isu 152, ahí vemos que se detecta El Ferdinand que está muy tocado también Y, eh, a ver Básicamente queríamos ganar la partida Quedan 58 segundos 55 segundos Nos apremia el tiempo, estamos en el horno Queda la S51 que Kazuma Muy hábilmente Destruye, la felicito eh, porque fue una gran, gran partida. Vamos a los resultados. Bueno, amigos, entonces volvimos. Estamos acá con los resultados que les dijimos. Sacamos maestría, la M de maestría de la ISO 152K. Eh, la verdad, que. Nada. Quería mostrar esta, esta replay. No tanto por el daño, porque la verdad, sí, es una buena partida. La verdad, que es una buena partida. Nos dieron eh, gran calibre y haz de batalla. El maestro tirador, luchador y duelista. Pero eh, lo que más importa acá es, consejo que les quiero dar, uh, y encima completamos la unión, la 15 de, con honores, buenísimo, por la campaña. Lo que más le quería decir acá a, a todos ustedes como consejo, o a los que les interese, porque hay mucha gente que juega bien y ya esto se lo pasan por, por, por el bolsillo, digamos, ¿no? Pero eh, arma pelotón con gente que... que que quiera jugar bien. Si vos querés mejorar realmente, trata de jugar eh, cuando juegas en serio. Porque a veces, obviamente, todos volvíamos a veces y jugamos así medio para hinchar las bolinguis. Porque estamos aburridos o lo que sea. Pero cuando tenés ganas de jugar bien, bueno, decís, che, dale, vamos a jugar en serio. Vamos a jugar bien. Dale, yo me muevo por acá, vamos a por acá. Bueno, mirá, yo y vayan hablándose. Es importante que se vayan hablando. Traten de estar en el Discord. En mi Discord tienen un montón de salas para jugar en pelotón gratis, free. Hay un montón de gente que juega bien. Pongan che, eh, quieren jugar pelotón, métanse. Hay un montón de gente que quiere jugar. Y, y nada eso eh, a medida que vas jugando pelotón con gente que juega bien eh, vas sirviéndote que vas a dando vas a ir dándote cuenta de que vas ganando batallas de que vas haciendo más daño de que vas aprendiendo escuche <risa> ya te digo es un jugador que, que es un gran jugador del cual yo aprendo un montón de cosas eh, trato de, de, de ver sus videos y sus directos muchas veces eh, y trato de aprender incluso mmm, de, de, de Kazuma también Porque juega bien Porque son buenos jugadores Jugadora en el caso de Kazuma eh, Pero lo más importante es que eh, Se ha dado una buena partida 4.600 de daño Daño causado son 700 Son unos 5.500 de daño combinado No está nada que nada mal chicos Pero esto se pudo hacer gracias al equipo ¿bien? Gracias al pelotón si no, yo solo no lo podría haber hecho Digamos, todo el tiempo hablándonos por Discord Porque, ya te digo, cuando yo juego pelotón con alguien Por lo general no juego pelotón con nadie Ya les digo, no me empiezan a mandar solicitudes de pelotón Porque no juego pelotón, salgo con amigos muy muy íntimos Y hace mucho tiempo eh, pero, pero por eso te digo Cuando juego pelotón, que es muy cada tanto eh, les digo, automáticamente discord, discord porque nos vamos hablando che, eh, bueno yo me quedo acá eh, fíjate aquí por allá, bueno yo te espoteo eh, vos pegá, eh, che mirá uh, me espotearon, fíjate, uh, no, no, date la vuelta, vámonos por el otro lado porque este sector ya cayó te vas hablando, eso es muy muy importante, porque vas sabiendo lo que el otro le va pasando si no es lo mismo que nada, juegas con un chabón que no que no te habla, que no... nada, o sea, capaz que espotea y muere Y vos estás en la tuya ahí fijándote no sé qué y no te das cuenta Y capaz que estás pensando que tu compañero de pelotón está por ahí y al final ya había muerto Y no te diste ni cuenta, porque me ha pasado un montón de veces Entonces por eso digo, consejito para poder mejorar y hacer un poquito más de daño El teamwork, el trabajo en equipo, el trabajo en pelotón ayuda un montonazo Bueno chicos, hoy es sábado, ¿no? Déjame pensar una cosita, déjame ver algo Hoy es sábado 18, 18 de julio, bien, es un lindo día para que hoy en directo sorteemos una semana de cuenta premium, bien, y si llegamos, que realmente dudo mucho, pero si llegamos a las 75 personas voy a estar sorteando un tanque premium de tier 7, bien. Una semana de cuenta premium seguro. Ahora, si ustedes hacen cadena para que... Che, vamos al directo de Ando, vamos al directo Ando, Para que se sortea, puede sortear un tanque premium, no sé qué. Se vienen dos cosas. Una semana de cuenta premium, más un tanque de tier 7 premium. El 1357, el ASU-122-44. Bueno, eso lo pueden ir viendo ustedes. El Panther M10 incluso. Eh, no, no hay problema, pueden elegir entre esos tanques. Eh, lo felicito a eh, el señor Martínez que ha jugado muy bien el torneo eh, que hemos hecho en directo en Twitch, síganme en Twitch también por supuesto, claro que sí, que les estoy diciendo por eso y ahí el chabón re bien le ganó un torneo al resto, fuimos haciendo seguramente eh, de hecho hoy vamos a hacer seguramente la misma mecánica de armar equipos. Y se van a ir repartiendo. Después se van a ir dividiendo entre ellos mismos que van ganando. Y se van eliminando entre ellos hasta que queden dos en la final. Y después se eliminarán. Y seguramente se ganará uno la semana de cuenta premium. Y si pasamos o llegamos, mejor dicho, a los 75 viewers. Se va también un tanque premium de tier 7, chicos. Así que métanle power ustedes. Métanse en el directo hoy a las 21. Seguramente de Argentina. Pero voy a arrancar un poquito antes. Probablemente... Eh, Así que nada, chicos, eso. Espero que se diviertan, que la pasen muy bien. Gracias por hacer de este canal el canal más grande de Sudamérica de World of Tanks. Eso es, gracias a todos ustedes. Por eso yo se los pago con lo que puedo desde mi humilde lugar. Una semana de cuenta premium, tanques premium y demás. Así que nada, eso. Muchísimas gracias. Los espero hoy a las 21 en el canal de Twitch en directo. Vamos a estar sorteando la semanita de cuenta premium y si llegamos a los 75, un tanque de tier 7 premium besos sin más, me despido, cuídense que tengan un hermoso fin de semana y nos vemos en la próxima chau chau